nos encontramos con un esqueleto morado Y encima... Eh, también eh, en el minijuego nos apareció y encima nos transformó Ahora como luminoso y eh, como que nos cargamos un animatrónico Bueno, vamos... Eh, pero eso fue el final verdadero, pero yo lo que voy a hacer es el final normal de ahora. El final verdadero es el normal de siempre Pero... Eh, si te pasas todo al normal así pues entonces ya... Ah, poquito. Pues, en esta noche viene este. Oh, mira, a mí, ya se movió poco, Porque lo he visto. A ver... Ay, ah, si la veo aquí, eh, le va a aparecer un... Da ah, igual. Aquí está. ¿Se ha ido? No, tengo que ver por si se ve. Sí se va Yo Tengo que ver si se, se va. va ¿Están ahí? Sí, sí, sí, sí Es que ya sé cómo jugar ¿Se ha movido eh... este? No, todavía no se ha movido Vale ahí Ya están ahí Cuando se muevan es que van a aparecer a... a bueno, a esta cámara Ahí, espera Vale, ya está Necesito ver por si se ha movido el, Ese No, todavía no se ha movido Eso es bueno Ah, oh, mira, ya está Oh, mira Se ha movido, eso significa que están aquí Vale Yo ya lo he entendido, voy a ver por si... Special, you know. <laughs> I remember this kid one day. Totally heartwarming. There was this kid. He was running around and somehow managed to open one of the locked rooms, the server room, I think it was, and he started messing around in there. Well, I was in my office, like always, and I see this kid on the camera. I started a worried No, I, can't again, myself, I was about to go get him sorted out myself, but right then, as I'm taking my jacket off. Blake, that badger character. No espera, no eres... Ahí... No puedo dejar que se vayan de la cámara... Eh... De... ¡No tienes texto, jodín. ¿Pero qué haces? ¿Qué estaba haciendo eso! Y por culpa de eso se ha movido a esa cámara... voy a perder porque ahora Ya está. vale todavía no se you Y te pánico Son las una de la mañana. ¡Ey! ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! Ahora me va a aparecer un color. Y el color que sea. Rosa. Y después a este botón. Vale, bien. Vale, esto es fácil, ¿eh? ¡Ja! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Acaba de venir de repente Hacia mí Y me había asustado No, espera, quito esto ¿Se ha movido? Todavía no. Vale, voy a para aquí. Quito el pánico. vaya vale, ya se ha movió. Ya se empieza a mover, se quita. Cualquier momento va a aparecer esta... esa cámara. Sí, ya va a aparecer. Y le tengo que dar el botón que, que salga. El verde. ¿Qué es eso? No, ¿qué hago, tío? No, ya le he liado, ya le he Bueno, por lo menos todavía puedo. Todavía estoy bien, a ver. Lo que pasa es que he quitado dos piezas, pero no pasa nada, son solo dos. A ver... Vale, le doy Es muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas Ay, Dios Ay, ya se ha movido ese What? What? Azul Y quito esto yes. No, le he liado Le he liado, le he liado porque le da, yo quítate de una vez, vete esto, me está fastidiando un montón, yo. No, tío, no, estoy perdido. No, tío, ¿pero qué hago? ¿Acabar las ardillas de gitarme el teléfono? No, no, no, no, gitar el pánico, no puedo... No puedo quitarlo, no puedo... Pero tío, voy a morir así No puedo ver ni la hora Oye, tranquilo. No tengas pánico. Ahora, deja de tener pánico. ¿Puedes dejarlo, tío? Ahora no tengo móvil. Puede que me mate Black Rabbit porque le van a matar Pogos en todas las piezas. Pero no me puede matar ni los otros demás. O sea que si eh, Tarda mucho Pogos en coger las otras piezas. Voy a poder sobrevivir hasta las 6, pero no creo que pueda, si sigo así, a lo mejor me mata. No, le falta una pieza. Pero creo que son las 5, pero es que en este juego tarda un montón. Todavía no está a poco. A ver... ¿Cómo puede ser que las ardillas me hayan quitado el, el móvil? Qué malas son, quita de todo incluso a tu móvil. O sea, el pánico en este juego es lo, es lo más importante de este juego. Porque es que en el pánico, si llega al final, te mueres eh, igualmente, aunque es inmuerto. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Tío! Pero es que no puedo dejar que. Es que las ardillas son súper rápidas y encima de, ta... de tanta rapidez, de tantas cosas, me equivoco. Es que. Da igual, otro intento. Y esperar que se mueva uno. poco será. Sí, lo sabía. Es que siempre poco es el primero que se mueve. Madre vale, ya estaba esperando aquí en esta cámara. Mira este. Right. ya le he dado. Reality, vale, ahí las Todavía no están las ardillas, deberían de empezar aquí. Momento, ¿será era no, Pogos? So no creo. Ah, sí, sí, es Pogos. Y yo que no me ha dado ni tiempo de ver nada. Hey, now for... Te voy a montar. Yes? Las me, caderas. Bueno, si no tiene cadera, si es un animatrónico, jodines. Te voy a romper en el endo te voy a sacar de ahí. ¿Por qué ha dicho eso? No sé, iba <risa> a inventarme una palabra. <risa> ah, si sí, estáis escuchando es que yo hablo a mí mismo. Qué bien, ¿no? Yo siempre hablo a mí mismo. Aunque no es... vete No quiero que estés aquí Quiero que te vayas, que te construyas en otro sitio Pero no quiero... Vale... Todavía ahí está ese No me acuerdo cuál era su nombre Simon a ver. lo que sea, pero so, well, exactly es no que... Quiero quite no pero no puedo. Vale, ese no se ha movido todavía. Este está aquí. Mira esta cámara porque está a punto de quitarse esto. Vale, ya lo habéis puesto. Vale, quito el pánico. Mira para aquí. Ah, ya se ha movido, ya se ha movido. Quito el pánico porque ahora me subirá a ser. Uff, la culpa de salirse ahí, No sé. No, tío. Me has aguado a la fiesta otra vez. ¿Qué poco oh, tío, Pocos. te odio de verdad. Es que siempre hay que aparecer... ¡Oh! Dios, pero ¿qué hace aquí? ¿Pero qué haces ahí el gordo? ¿Qué haces ahí el gordo ese? Lo me llamado gordo para que se vaya. Oye, tío, ya se ha ido. Ese. Verde. Verde. Y le doy a este. Dios, ¿qué ha pasado? ¿Vale? ¿Cuándo va a hacerlo? Amarillo, amarillo es este, sí, es este, ¿vale? Se quita eso. Estoy ¿Eh, viendo. Vale. Hay veces que viene a por mí y tengo que ver ¿Dónde está? si viene es lo que creo porque je, a veces me da cuenta de que viene Vale, y le doy a esto. Verde y este. ¡Oh! ¡Hola! Todavía se ha ido. A veces viene y tengo que mirarles lo que creo. Tío. No puede ser. Has hecho trampa, Pocos. Bueno, esa no me importa ahora, solo tiene dos pies y encima. una hora perfecta. Ay, no. No me voy a esta cámara. Mac, Mac, Mac, Mac. Debe girar aquí por si ahora viene. ¿eh? Oh, ya viene, ya viene. Quítale el pánico, corre. Rojo, rojo. ¿Eh? ¿Tan rápido? Tío, poco, se te pasa? ¿Te has comido un codacao? Y ahora es que eres más rápido. Menos mal Creo que es que no pasa nada Lo único que te hace es que tengas pánico, eh Sí, creo que lo único que hace es que tengas pánico y así eh, eh, te pueda matar. Aunque te puede matar en cualquier momento, pero no sé por qué te mata cuando tengas pánico. A ver. Vale, ese, ese ya se va a mover. Ese son panda. Por fin, lo hemos conseguido Noche 3 conseguida Por fin, ¿eh? No veas, que me ha costado Noche tres. noche espera! conseguida. Vale, ahora estoy aquí otra vez. No sale las letras, no dice los letras porque no he hecho para encontrar los del esqueleto. Pero me he dado cuenta de que para poder encontrarlo y saberlo, pues entonces tiene como que de vez que te mate, como que en uno de eh, te mata y te sale una cámara y también unos segundos que tienes que estar en esa cámara. Y cuando pase todos esos segundos, pues entonces como que. Eh, Tienes... Después que... A ver... Te aparecerá Simon... Se llama Simon el esto. Y tienes que darle al botón del ojo... que De los colores que tenga... y si le das... Pues entonces ya... das lo de esto... Y te aparecerá... Detrás y... Y es como que... Que... Te transforma en eso... Que eso... Como... Que está iluminado. A ver es esto? Ah, sí, sí, es esto. ¿Eh? ¿Un pájaro de diamante? ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de Pogos? ¿El qué tiene que ver? Un pájaro, ahí y diamante. Bueno, eso da igual. Vale, ya hemos dar el objeto que teníamos que dar. Y ahora tenemos que volver, pero saltárnoslo. Es lo que siempre hacemos. Hemos encontrado el objeto y ahora tendremos que saltárnoslo. Y seguir para adelante. A ver. Bueno, espera, no era aquí. Era por el otro lado. Es que se me ha olvidado porque es que hay tantos sitios que se me olvida, es normal. Era por aquí o. Sí, creo que era por aquí. Aquí es donde estaba ese objeto. Ah, sí, sí, sí, era por aquí, porque allí había un café y después había estaba este camino. Vale. Se aparece ahora ese objeto ¿Es que est es estamos yendo bajadito. Vale, ahí está. Pero esta vez no me vamos a dar porque ahora lo que queremos es ir por aquí a ver. Um, por abajo, a ver. A ver. ¡Ah! Este es otro animatrónico. Oh. Y se acabé el minijuego. Pero si haces lo del Saimo, pues como que los rompes. Espera, un momento, chaval. Mucho mejor. Vale, pues ya nos hemos pasado hoy la noche 3 y mañana haremos la noche 4. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribiros y adiós. Hasta la próxima.